Cierro los ojos Sí Procuro Haga usted el favor Señora De quedarse exactamente Como es De seguir viviendo A su manera De no cambiar de rumbo de primavera, le pido por favor que se lo tome en serio. A veces no lo entiendo, no la comprendo. Un día agradable y el otro de infierno. Pero no cambie por favor, se lo estoy pidiendo. Es usted cambiante según el viento Creo que mejor le va el levante Aunque el poniente le viene de frente Pero no cambie tanto, se enloquece la gente Y cuando me nombre, hágalo con mi nombre Así sabré si se dirige a mí o a más gente. Eso lo hizo usted siempre y nos fue bien. Ahora, simplificado ya no es inteligente. Por supuesto, haga usted lo que le apetezca. Yo solamente le doy ese consejo. Porque de usted depende, amistad completa De usted depende, que siga volando la cometa Porque de usted depende, sí amistad completa De usted depende, que siga volando la cometa